El espejo de la lona. Vamos todavía. <risa> y después, siempre después, caminas por la cornisa y te ¿La caes ¿La por el juego de este mundo a perder. Siempre después olfateamos y miramos los dos, caminando por el pueblo. Te mata,